Adelante, bueno, señor doctor Sergio Romero. Bueno, Víctor, la eh, a mí me da un poquito de risa y me gusta eh, a veces, porque son motivos de análisis, o sea, cada vez hoy es, que uno ve... Hoy es, hoy, es, hoy es jueves, la risa es sí, para sí. Los viernes, sí, sí, pero si tú te fijas, el, la, las encuestas son un instrumento muy importante, un instrumento de análisis, y hasta cierto punto coincide con tu percepción y, y contrapone a veces tu percepción. Pero la gran mayoría de las veces, eh, eh, las que, la que son, las que contraponen tu percepción son absurdas. ¿Tú te has fijado en eso? O sea, tú dices, pero, no, no, así no. Cuando no, es, cuando no, es, cuando no es lo que tú quieres. Sí, no, no, no. Va, no. Mira, tú tienes tuyo tú que no tenemos... Eh, ni tenemos eh, eh, ninguna afiliación política ni, ni, ni estamos identificados con, con una afiliación política e inmediatamente vemos una, una encuesta. Si nos favorece, eh, decimos no, eso es una encuesta con un instrumento científico donde se puede valorar. Todo. O sea, eh, hacemos gala de nuestra sapiencia para darle toda la importancia posible a esa, a esa encuesta. Ahora, cuando da contrario a los resultados, a lo, a lo que a lo que me, que me favorece porque él sabe el resultado real o sea el, el que tenga un partido no es un tonto y, el, y la y las encuestas es un instrumento de ellos ellos se autoemboban ellos se, boas, ellos se exactamente porque son la capaces encuesta. son capaces de creérselo sí, sí. las encuestas no son instrumentos del pueblo son instrumentos de los candidatos o sea todos los candidatos todos los partidos tienen sus propias encuestas reales o sea la que le dice el tipo mira estas son esto es lo real. Ahora, ¿qué tú quieres que hagamos con estos números, matemáticamente? ¿Es pues así? ¿Es así? así es. Porque nadie, bien, ser, antes, yo no he visto la primera encuesta que mande a hacer una compañía que no le digo un político que no le favorezca. Yo no he visto la primera. Bien, bien de ser, eh, antes de nosotros pasar a los titulares, yo quiero poner un minuto también para referirme al caso de esta actividad que está montando la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGEL eh, y es con el debate que han soñado ellos siempre con montar entre los candidatos a la presidencia en este caso Leonel Fernández Reina, Luis Abinader Gonzalo Castillo y el excluido eh, Guillermo Moreno de Alianza País y quiero referirme en ese sentido son cuatro candidatos a la presidencia y quisiera preguntarme ¿Cuál es la razón para que los jóvenes empresarios hayan excluido a Guillermo Moreno? Si también es un candidato a la presidencia y tiene su cuota. Cuando tú ves, por ejemplo, que la encuesta sale hoy, aunque tú ves un, un porcentaje muy mínimo, pero tiene su porcentaje. Tiene personas que le siguen. Entonces Yo creo que es una acción, como él mismo señala, antidemocrática y excluyente. Debieron invitar a Guillermo Moreno. Porque si de los cuatro hay uno... Que puede plantear, señor Romero y amigos televidentes, cosas diferentes, aunque sea tal vez, por decirlo de alguna manera, y no tiene que ser así, eh, soñadoras y de esperanza real a la, al país, pudiera ser Guillermo Moreno, porque los otros tres eh, van a decir más de lo mismo. Recuerden que nosotros comentábamos lo, el soporte de los tres principales candidatos a la presidencia, que era Leonel Fernández, aprovecharse y hablar de su experiencia. Eh, Luis Abinader, aprovechar de las debilidades y el desgastamiento que ha tenido el gobierno en estos 20 años. Y en el caso de Gonzalo, aprovechar las dádivas y la solidaridad ¿verdad? que de alguna manera ha tenido aprovechando esta pandemia. Entonces, si queremos oír algo diferente de uno de los candidatos, yo entiendo que ahí metí en la pata a los jóvenes empresarios con anunciar fecha de cuando posiblemente se este debate, y excluir a Guillermo Moreno. Creo que ahí mira, se fue la mano. Mira, no, no, no. no Lo que pasa es que se, el, el, eh, el, lo que se evidenció ahora fue lo que realmente pasa en ese tipo de agrupaciones como son los jóvenes empresarios. Eh, para nadie es un secreto que los empresarios que tienen apoyo de los gobiernos son los que le va mejor. O es, o me equivoco. Por eso que yo a veces pienso, y si hablo de una vez, eh, nos sacan del aire, eso eso no, no, no hay no hay duda, Víctor, a los empresarios, jóvenes, viejos, lo que usted quiera decir, lo que necesitan es el apoyo del gobierno de turno, sí, pero ¿por qué? espérate, espérate, entonces ellos, ellos, se les vio el refajo de que su interés es simplemente saber con quién tiene más la posibilidad de ganar y con quién se pueden ir en apoyo, porque para nadie es un secreto que un candidato cuando se va a lanzar, un partido cuando va, se va a formar, busca los votos para, para, para, para, para, para, para, para mayo. Pero ¿En serio, entonces, el apoyo económico es, lo buscan los empresarios. Eso que ados? tú dices, Sergio, eso que tú dices justifica más la metida de pata. De, claro. ¿Qué significa para ellos? Sabes, ¿Qué significa para ellos poner una silla más para que participen Por y de los que los durar. Oye. Para que, lo traiciono, traiciono. que lo traicionó, que lo traicionó. Su conciencia. No. no, lo traicionó su conciencia y, y, la, y la intención. Cuando te traiciona es porque tú eh, no te diste cuenta en el momento. Eso sí está sí, claro. Pero no, ahí es lo que te estoy diciendo. Cuando un empresario se va a reunir con, con, con, con la gente pobre o con, un, o con el PTD o que yo que no, se, va, se reúne con el candidato que puede ganar las elecciones que puede ganar las elecciones. A los empresarios no les interesa otra, otra cosa que tener un apoyo y una protección del gobierno, porque se sabe históricamente que el, los empresarios, que lo, el, los gobiernos lo apoyan, que el gobierno le eh, eh, voltea la cara, que el gobierno mira para arriba o que el gobierno lo favorece con, alguno, con alguna eh, eh, claro, disminución de claro, sus claro. impuestos, con sus cosas, le va bien. Entonces a ellos lo que quieren es proteger sus intereses y, se, y oyen estos tres candidatos, pero ellos saben quién tiene más posibilidades, a dónde van a invertir sus cañones. Es. O es, eso no hay que ser inteligente, ni ser ir a la NASA, ni se tener un pH de economía para saber la intención que hay ahí. Es una intención democrática, es una intención, es una intención de que el país eh, coja a su mejor candidato. No, que ellos tengan el mejor candidato para protección de sus intereses. Tan sencillo como Vamos. Vamos a ver, eh, Edward, a ver, nos da tiempo para compartir algunos titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Por favor, Edward, adelante con los titulares.